Er unheimlich. Muy buenas, en un segundo estoy con vosotros. Él es tenebroso. Ernst. Muy bien, con esto, a ver qué ha pasado. Acabo de completar mis 600 días con Duolingo y por eso quería hacer este vídeo para compartirlo con vosotros. Creo que después de 600 días utilizando la aplicación ya lo conozco lo suficiente como para intentar motivaros a utilizarla y explicar por qué más de 500 millones de usuarios en todo el mundo la utilizan aprendiendo más de 100 cursos en 40 idiomas diferentes. Vamos a ir viéndola poco a poco. Ya sea porque te gusta aprender idiomas, conocer distintas lenguas, distintas formas de escribir, distintas grafías o simplemente porque tengas que estudiar obligado un poco por el, el instituto o el colegio, Duolingo ofrece una, un complemento o una alternativa a eh, la forma tradicional de estudiar idiomas. Donde lo importante es que vamos a poder aprender jugando, compitiendo con nuestros compañeros y además con la posibilidad de poder aprender tanto desde el móvil como desde la web. Vamos a empezar viendo un poco la web. Esta sería la web principal de Duolingo, donde podemos empezar y darnos de alta y elegir un idioma para arrancar. Y si queremos ver todos los idiomas que se pueden aprender en la parte que pone cursos, podemos ver que si nuestro idioma base es el español, pues tenemos estos idiomas para aprender. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso, catalán, guaraní, sueco o esperanto. Pero ahí no queda limitado porque si tenemos un conocimiento medio de inglés podríamos aprender cursos desde inglés y después veremos un poco la, el interés. En inglés hay muchos más cursos, en concreto hay actualmente 38 cursos para poder aprender a partir de inglés. Como vemos tenemos una gran cantidad de idiomas para aprender. Si nos identificamos en la web poniendo nuestro usuario y contraseña, la primera vez tendremos que registrarnos, nos va a cargar nuestro perfil. Y en nuestro perfil tenemos que podemos aprender distintos idiomas. Por ejemplo, aquí aparece de todos los idiomas que yo tengo dado de alta en mis cursos, pues puedo elegir el que quiera. Como puedo ver, estos son para aprender desde español, pero también, por ejemplo, tengo el alemán para aprender desde inglés. Ahora después veremos el por qué eh, tener las dos opciones. Si quisiéramos agregar un curso nuevo, simplemente añadiríamos aquí Agregar curso y elegiríamos entre ese listado de idiomas pues cuál es el que quiero y qué idioma es el que queremos que tengamos como base. Veremos cómo se organiza un poco la estructura. Tenemos que para cada curso, este por ejemplo es el curso de alemán aprendiendo desde español, tengo algunos elementos en el nivel 3 y vemos que se organiza en secciones. Esta sería la segunda, hay varias secciones y al final tenemos que podríamos conseguir el, el idioma, el árbol de, del idioma. En cada una de las secciones tenemos distintas lecciones y cada lección tiene una serie de niveles. Como veis, por ejemplo, para eh, este tema de deporte, la lección de deportes, pues he superado dos niveles y hay tres lecciones. Entonces cada vez que superes las tres lecciones pasaría a un siguiente nivel y en total hay hasta seis niveles. Es decir, podemos estar trabajando eh, durante mucho tiempo para aprender un, un idioma y poder reforzarlo. Para poder conseguir el árbol del nivel, al menos hay que tener todos los niveles de un idioma a uno. Es decir, tenemos que haber pasado, en este caso serían tres, pero son diferentes. Por ejemplo, aquí son dos, en otros son ocho, diez, en este caso son seis, etc. Si ya tenemos un conocimiento del idioma, tenemos este apartado que pone una llave, que es para poder hacer un examen. Entonces, en lugar de tener que hacer Seis lecciones podríamos automáticamente hacer el examen y si lo pasamos sin cometer cuatro fallos pues ya tendríamos el acceso al siguiente nivel. Dependiendo del idioma podemos tener que aparece más información. Es cierto que en español en algunos idiomas está un poco más limitado pero por ejemplo si elegimos inglés para aprender inglés desde español encontraremos que en la mayoría de los temas aparecen apuntes. Por ejemplo, si hemos elegido viaje, en el apartado apuntes nos aparece información sobre cómo preguntar cosas. Por ejemplo, dónde está el baño, dónde está tu pasaporte, ¿Hay gente importante. Y nos da una introducción también sobre los posibles sonidos. Y al final eh, podríamos empezar eh, las lecciones de ese tema. Con empezar lección. Para cada uno de los idiomas tenemos un apartado de vocabulario. Tenemos el listado de palabras ...que se han aprendido en las distintas lecciones y la fuerza nos indica bueno como una medida de como cuánto tiempo hace que la aprendimos y la posibilidad de que se nos haya olvidado. Si está a tope es que ha sido recientemente y habrá otros casos, por ejemplo aquí, que aparezca que esta palabra pues hace más hace tres meses que no salió y puede que no la tengamos muy fresca. Para cada idioma también aparece unas coronas que nos ayudan para subir de nivel y conseguir objetivos y aparece la racha que es la por la que hacemos este vídeo que hace hoy 600 600 días y luego una especie de lingotes que nos van a permitir eh, adquirir cosas en la tienda son cosas muy muy limitadas pero bueno son también interesantes lo que podemos ver en algunos idiomas como el de inglés es que además de la parte de los apuntes nos aparecen las historias o los cuentos y son muy graciosos porque eh, bueno, pues nos ayudan a practicar con el idioma. Hay una serie de personajes que son siempre los mismos y, bueno, son historias que tienen una cierta continuación por el hilo de conductor de los personajes y tiene bastante gracia. Por ejemplo, a mí el que más me gusta es el, el Junior. Si queréis podemos ver un poquito cómo funciona. Esta sería una de las historias Dice, se, se trata sobre ayuda en matemáticas. Goes to Zari's apartment. entonces la historia funciona Zari, un... mostrando una información de los, de los participantes y de vez en cuando nos hacen algunas preguntas sobre el texto que aparece What do you need? Well... I have a big math exam tomorrow and I want to play my video game but I need to study ¿Veis? entonces hemos entendido que necesita estudiar matemática pero preferiría jugar con el video math is easy I can help where is your math book bueno si me interesa la historia ya sabéis lo que tenéis que hacer apuntaros y jugar si volvemos a la zona de aprender vemos que aquí a la derecha aparecen mis tareas, pueden eh, mandar algunas tareas para realizar y luego que se organiza el juego por divisiones es decir esto es como una especie de competición siempre intentando que te motives hay varias opciones para motivarte una tú solo consiguiendo una serie de puntos mínimos al día y consiguiendo no perder esas rachas eh, como la de ahora de 600 y otra es en divisiones las divisiones se organizan en, en grupos de 30 eh, automáticamente te, te meten en un grupo de 30 y aparece pues una zona de ascenso que son los 10 primeros, pasarán a la división siguiente. Una zona intermedia entre el 10 y el, y el 25, o el 23 en este caso, donde se mantienen. Si te mantienes durante esa semana, no suben ni baja te quedan en la misma división. Pero si quedas entre los 5 últimos, pues bajaría de división a la, a la anterior. Además, también tiene una información de, de progreso donde tú te puedes poner tu meta. Tú puedes decir, bueno, pues voy a hacer 50 puntos de experiencia en el día o menos. Puedo poner un punto, 10, 20, 30, dependiendo de la intensidad con la que se quiera practicar. Y aquí aparece una curva de todo lo que se ha conseguido. Si tú consigues tu meta diaria, pues te va a dar una serie de lingotes y, y de premios. Luego tenemos por otro lado importante los logros. Los logros nos van a ayudar también para intentar motivarnos consiguiendo distintos elementos y van en función de distintos niveles por ejemplo dependiendo del número de días que lleves pues te va a aparecer nivel 1 nivel 2 etcétera el, el máximo a partir de 365 se pone el dorado quiere decir que ya no sube más eh, filósofo por el nivel de experiencia por intelectual el número de palabras que se aprendan entonces bueno hay distintas opciones veis por ejemplo yo las tengo casi todas y esta que es pues esta es que cada vez tienes que terminar un idioma completo el árbol completo en un idioma en un nivel por ejemplo, si termina en nivel 1 en nivel 2 y ahora estoy en el caso mío es el de alemán estoy intentando llegar al nivel 3 y para eso tengo que hacerme todo el tema otra vez eh, en alemán si volvemos vemos que además de el progreso y los logros tenemos nuestros amigos nuestros amigos bueno la parte de comunidad no está demasiado eh, completa pero bueno tiene su interés porque por ejemplo aquí tengo un par de amigos que también tienen veía aparece como una especie de un ranking entre todos tus amigos por ejemplo aquí Juan Antonio pues que eh, tiene 64.000 64, puntos de experiencia cuando ves un amigo puedes ver eh, la comparación entre tus tareas y las tareas de tu compañero esa semana los logros que tiene etcétera entonces bueno aquí tengo a dos amigos que me superan Juan Antonio y, y Víctor y además puedes ver también los idiomas que ellos están aprendiendo. Eso podemos verlo también en el perfil. Por ejemplo, si pincho en mi información de perfil, pues vemos los distintos idiomas. Por ejemplo, yo tengo hasta 28, porque sí me ha gustado probar un poquito con todo. Alemán, español. Entonces, como decía antes, porque tenía alemán, español y alemán en inglés, Porque en el alemán, español no aparecen los cuentos o la historia de alemán y en la versión de inglés sí entonces he empezado a estudiar lo, el idioma en, en las dos y aquí tenemos bueno pues todo he probado con japonés con ucraniano con ruso con chino árabe portugués un poquito de todo y ahí, bueno aquí se ve que hay muchos de ellos que están solamente iniciados y otros con los que sí que he practicado un poco más vamos a ver una cosa muy interesante que para idiomas como por ejemplo el japonés hay un apartado adicional que aparece al inicio, que son los caracteres. Es decir, podemos aprender el ira, gana o katakana, que son los dos sistemas de, de alfabeto en, en japonés, aparte del, del chino. Y entonces podemos aprender aquí las distintas letras. Por ejemplo, si seleccionamos la I, I, I nos da el sonido I. y la grafía. Y si queremos aprender, pues pulsamos aquí en Aprender y nos va a enseñar incluso cómo dibujarlo. El... ¿Vale? Sí. Mm. Muy bien. Por lo menos en el móvil aparece esa opción de dibujar. En el apartado de Amigos podemos ver un elemento que se llama. Actualización de amigos. Y como decía, está un poco limitada la, la comunidad, pero básicamente es para decir, por ejemplo, que mi amigo Alcotato ha hecho más de 10 lecciones en un día. Bueno, puedes decirle un celebrar y le llega un mensajito de que tu amigo ha celebrado. Y por ejemplo, pues que ganó 4.000. Y de la última semana, pues por ejemplo, Juan Antonio que llegó al número uno de, de la Liga de Diamantes. Como digo, esa parte eh, también tiene mejora. Quizás o sea, la, las dos limitaciones que tenga más sería mejora en la parte de amigo. No permite conversación ni nada, solamente añadirlo y ver eh, algunos de los retos que ha conseguido. Y en la parte de la tienda, que vamos a verla en el móvil mejor, porque aquí está un poco limitada a, a este que es la parte de congelar. Es decir, para que no pierdas los días, tú puedes con los puntos que ganas, intentar con los lingotes, comprar pues para si algún día se te olvida, pues poder retomarlo y este te da la opción de doble o nada es decir tú si me gasto 5 lingotes pues para que durante una semana lo acabo de, de adquirir durante una semana si no fallo pues me devuelven al final de la semana 10 lingotes bueno simplemente una forma más de motivar al juego aunque es muy similar a la web vamos a echar un vistazo rápido antes de terminar a, al móvil vemos que está sincronizado el el móvil con, con la web, porque lo último que está puesto era el idioma japonés y se mantiene aquí. Y vemos el apartado de aprender los caracteres. Cuando le decimos aprender, eh, inicia la lección, igual que en el otro caso, pero ahora sí ¿Qué? nos vamos a aprender a cómo se escriben los distintos caracteres. Vemos cómo se va dibujando. Sí. Y así podríamos ir aprendiendo a escribir en japonés. Sí. Entonces, los menús, en la parte de abajo aparece el home, con donde podemos arriba seleccionar el, el idioma con el que queremos aprender de los que tengamos. Vemos, ahora está en modo inglés. Y se nota el idioma que tienes por defecto porque aparece. La banderita, por ejemplo, veis, esto es para aprender alemán desde español, francés desde español o ruso desde español. El siguiente apartado es la, la liga, en la posición en la que te encuentras en la liga y pone la, el tiempo, veis, en este caso avanza los 10 primeros a la liga siguiente y faltan 10 horas para que termine. Serían los últimos, eh, desde el 24 en adelante, pues bajarían de liga. Luego tenemos la tienda, que aquí pues tiene también lo mismo que en la web, la parte del, de la congelación. Es decir, si se nos pierde una partida, pues para poder continuarla. El elemento adicional, que es nuestro amigo el búho, que es el que nos va dando toda la información durante la, la sesión, donde yo puedo elegir cómo quiero que me aparezca el búho, que aparezca vestido elegante, o que aparezca vestido de lujo, o que aparezca deportivo. Y en el último apartado, los tres puntitos, pues tenemos la opción de ver el perfil. Lo mismo que veíamos también en el, en el ordenador. Y arriba, en la parte de arriba a la derecha, pues para configuración. Bueno, pues esto es todo con la aplicación de Duolingo. Espero que os haya gustado, os haya dado una idea y si os animáis a aprender idioma. A ver, para aprender idioma solamente con Duolingo un idioma nuevo puede que se quede un poco corto. Yo, en el caso de alemán, me ha hecho falta dar alguna formación presencial, sobre todo porque a veces, si no te aparecen los conceptos de, de gramática, si aprendieras solamente de, de español, podría estar un poco limitado. Pero en realidad es muy divertido, te, te engancha y al final eh, sí que vas aprendiendo poco a poco el idioma, aprende a escucharlo, aprende a, hablar, a hablarlo, porque con el móvil también tienes que pronunciar correctamente para que te acepte alguna de las frases y en general, pues es muy interesante. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, eh, suscribiros, darle a la campanita, hacer comentarios. Y bueno, ahí tenéis mi usuario de David Bueno V. Si alguien quiere, pues sea mi amigo. Venga, hasta pronto.